Hola amigos de Nicotecnia, ¿cómo están? Hoy estamos acá con Santino, León me está acompañando. Salud de Santi. Hola. Vamos a hacer un nuevo desafío de construcción. En este, capo, en este caso, perdón, vamos a construir un camping, ¿sí? Vamos a elegir un área abierta y construir nuestro propio camping. Y la verdad que esta vez nos vamos a inspirar en algo que nos pasó y les quiero mostrar. Eh, a ver, ¿se me fue acá? Ah, no, acá está. Miren, les voy a mostrar unas fotos. Acá estamos Santino y yo. Ah, no, no puedo mostrar estas cosas, <ríe> pero puedo mostrar acá está. Puedo mostrar nuestra carpa cómo fue que quedó <ríe> después que la agarró un tsunami, la hizo pelota. Ahí Seba estaba leyendo un libro del chanchito. Acá estamos viaje? nosotros, ahí y acá bueno nuestro nuestro campamento que estuvimos eh, en un viaje que hicimos nosotros. A ver si tenemos alguna que está en el bosquecito, el campincito ahí. Puedo hay alguna que está en la bebé. Sí, hay una está la meme. Bueno, ahí estamos en el bosque, ahí estamos disfrutando de, del paseo, ahí estamos mirando ya al horizonte. Bueno, en fin, tenemos, tenemos mucha, mucha, mucha, mucha cosa vivida, que la verdad que disfrutamos mucho, pero lo, lo más chistoso que les voy a contar mientras tanto fue el día que estábamos en el camping y se nos cayó la carpa, así, mirá, nos quedó así la carpa. ¿What? ¿What's up? me acuerdo, llovía, llovía y, y bueno, estaba estaba media rota, así que nos inspiramos en esta, en esta historia, cuando mamá lo vea se va a reír y nos va a retar, pero no me importa, vamos a creer el mundo y vamos a inspirarnos en ese día de camping, fue muy gracioso, no, no, para que ustedes se queden tranquilos, estuvimos, no sé, unos 3, 4 días y el último día llovió fuerte y bueno, este... La carpa resulta que tenía unas varillas rotas y se acumuló agua en un, en un lado y, y la fue como desmoronando a poquitito. Así que, bueno, ¿qué va a hacer? A ver qué nos dice el señor. Hazle clic. Dice, bienvenido. Seguí el camino para encontrar eh, un sitio abierto. Para, para, en el camping. Y trata de eh, hacerte un lugarcito eh, antes de que salga de noche. Bueno, vale, vale, vale. Vamos a, a ir a buscar un lugarcito. Pero no, no, no. Para, para, vole, vole, vole. ¿Qué dice él? ¿Qué dice él? El... Trata de inaugurar en este. Oh, mira. Eso para pescar. No te lo lleves ahora. No, unos pocos. Bueno, unos pocos. Anda caminando. A ver qué dice ese cartel. Oh, perdón. Eh, para. ¿Qué? Ya lo dijo. Antes que se haga de noche. Listo. A ver, eh, no hay nada ahí dentro. Ranger Station. Este es el señor que cuida. A ver qué dice ese cartel. Dice, <ríe> bienvenidos campamentistas. Dice, elegí un lugar para acampar y hace tu construcción. Bueno, entra, entra, entre. A ver. No, huele, no vale. mira tenés... mira allá hay un lugar. Acá hay otro lugar. mira ese campamento. Oh, qué chulo. A ver qué dice acá. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? ¿Acá qué dice? Campsite. Alguien hizo el campamento acá en naranja. mira Oh, no le la rompa las cosas, señor. No, yo no rompí nada. No va a tener para poder hacer después su... su poder dormir. Va a venir y va a decir... ¿Quién ha roto mi cama? mira Ah, este, este, este sabía que lo iban a visitar. No le rompa la cosa, pobre gente. Solamente el cofre. Vale, ahora hace tu camping. Ahí tenés sitio. Ahí Mi tenés camping, sitio. Un camping bueno. A ver, este va a ser el tuyo. Fue cosas menudas. Bueno, vale. Sí. A ver, quiero ver qué Solamente tipo Solamente necesito. ¿Cuál? A ver. Un par de cosas. Bueno. Esto. Perdón. Esto también. Un cartel. Tenés que construirlo ahí, ¿eh? en, ese, en ese lugar de ahí. ¿Escuchaste? Sí, escuché. Bueno, ahí empezar a construir. Espera, que necesito más materiales, no tan como este. Mm. Y camas Muy importante Camas Cama negra Acá voy a armar no, Ahí, okay. puedes ampliarlo más si querés Sacando las cosas Permiso Permiso No me alcanzaba el sitio Permise. Permise. Soy súper rápido. Ah, pero podrías venir a cortar el pasto a mi casa, ¿eh? Si así cortas el pasto, escuchame una cosa. Oh, muy bueno, en mi barrio no hace falta una podada ahí a las cosas, ¿eh? Muy bien, muy bien. A ver, ¿y ahora? ¿Ya está? No. Está lloviendo y se está haciendo de noche, Sandino. El señor te dijo... Hacé tu camping... Hasta ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero...? ¡Ah! Pero... ¡No vos. pasó nada! ¡No pasó nada! ¡No pasó nada! ¡No pasó nada! <risa> no pasó nada. Estamos se te viene la noche y vienen los Creepers. Ojo. ¿eh? Más vale que empiezas a construir y dejes de cortar pasto. Estoy cortando el árbol Bueno Esto no es mi trabajo Ahora sí, dale, ya tenés lugar Ya tengo el lugar Listo, ¿y ahora? Ahora Sí Empezamos colocando prisma marina desde acá <risa> tup, tup. Yo me hice un cantamento muy útil Esto así Lo vemos así Pero ahí entran pitufos, querido. Yo ahí no entro. Yo casi cago. No, eso no... Tun, tun, tun. Tun. Creo que no se puede el busco ¿sí? ¿Puertas, puertas? Sí, acá, puertas, acá, esto sí. esto sí muy linda muy iluminada diría yo si le tengo que poner un um, un nombre sería eso iluminación santiniana ¿no no sé. no sé. Excelente. Excelente. Me hace acordar, mira ahora que llueve, estoy viendo... Me hace acordar el día que estábamos en el camping, Santi. Que empezó a llover. Y la, capa, la carpa se empezó a inundar de repente. Y ahí nos dimos cuenta que la carpa estaba rota. <risa> Pero bueno, los días anteriores fueron re lindos. ¿Te acordás que pensamos que había un lobo en la montaña? Que estaba enfrente. Sí. Oh. ¿Te animas a ir a pescar? Sí, me ¿Qué animo. Vas? ¿Qué vas a hacer? No te vas a hacer un portal del Ender, ¿eh? No. No, eh, pará. ¿Ender o Nether? Me confundí. Nether. No. Nether, eso quise decir. ¿En Nether se hace con obsidiana? Encendedor. Exactamente, ese. <ritas> encendedor. Se, en... se... no, ¿Cómo se... En C.? No, se le dice... Se le, acá se le dice otra forma. ¿Cómo? Eh, no, no sé cómo se... <risa> en este juego de encendedor no sé cómo se dice, pero debería estar en las herramientas, calculo yo, ¿no? Sí. Eh, Definitivo Vamos a ver cómo se dice Ahí ese es, no Chisquero de pedernal, así se dice Buah. Era un poco complicado, ¿no? Sí Ufogatita, mirá, ahí está Está bien ¿cuál? Qué lindo, bueno, ¿por qué no vas a pescar un pescadito? No. Va, cuando termine no te quiero apurar No, no, no. así está bien, pero Ah, no, es cierto, me falta una cosa Tú... tú... tú... tú... tú... antes... tú... tú... tú... tú... Ah, ¿tu propia mesa? Tú, tú, sí. Esto parece más que mi propia mesa un chiquero. ¿Por? No sé, pero parece más un chiquero. ¿Listo? ¿Listo el pollo? Ahora, que me queda? No lo sé. Así que voy a poner lo último. Um, no, espera. Esperen. ¡Ah! ¡Oh! ¡Ouch! ¡Oh! Sí, bueno. ¿Qué mm. Sitio de campamento, quisiera decir algo así. Camp City, camp Pero ponle tu nombre, no ahí es el nombre de tu, camp... de tu camping. ¿Para qué no sí. suben lo mismo? Camp, MP camp. MP, camp. Camp de campamento, site de sitio. sitio de sitio. sitio de campamento. San... Ahí está. Te. ¿Sante, te pusiste? Sí, Sante. Bueno. Impresionante. Hermoso me ha quedado. ¿Listo? Sí. Bueno, ahora sí vamos a saludar. Entonces. A ver. Ponen, ponen para que se vea. <risa> ¡Eso! A ver y mostrar tu casa. No, casa no. Es un camping. Bueno, me recuerda mucho. Encima llueve. Es como que si Minecraft nos hubiera escuchado. Es tan inteligente. Bueno, amigos, espero que les haya gustado el video. Suscríbanse. Denle a la campanita. Vamos a seguir construyendo en arte y diseño de Minecraft. Educación. Y no sé qué tenemos muchos desafíos por delante. ¿Qué te gustaría hacer? También hacerme un desafío de construcción muy bien. como el de la Casa del Árbol. Uh, esa casa te quedó genial. Me encantó lo que hiciste con el tema del de, ascensor. Ese fue muy original. Bueno, eh, el próximo video que te parece si hacemos ese: Casa del Árbol. No se pierdan el próximo video, solamente los suscriptores. Van a poder ver este video de la Casa del Árbol. No se lo pierdan porque va a ser la mejor construcción que vieron en siglos. Así que amigos, nos vemos. Chau chau, nicotecnianos. Adiós. Saluda. Chau.